¿Cómo están? Les saludo la ingeniera Ángela Cárdenas. Nos encontramos en el avance de obra de nuestro proyecto Adamant. Quiero compartirles que nos sentimos muy emocionados y felices y tenemos grandes novedades para ustedes. Adelante video. concluido satisfactoriamente el 100% de la parte estructural, que comprende cimentación, vaciado de vigas, columnas, placas estructurales y losas aligeradas, priorizando materiales certificados y procesos constructivos de calidad. En Ancosur unimos esfuerzos para brindarte infraestructura de calidad, segura y moderna. Ven y únete a esta gran familia. Ancosur, vive diferente.